¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Hoy sí son las ocho y media de la noche mientras estoy grabando esto Hoy sí se me hizo muy tarde para venir a grabar Pero eso no quita que esté muy contenta de estar aquí Aparte está lloviendo, o sea, está el clima delicioso Ya traigo sudaderita otra vez, que cafecito y cosas así Entonces eso me hace estar muy contenta No importa cuando vean esto Pero el fi el, el fin no En fin, el día de hoy les traigo un caso que se dio muy interesante. Esto le ocurrió a un repartidor de rapi. Bueno, el chavo trabajó para el rapi, así pues entregando comida... Y le pasó algo muy extraño, cuando le platica a alguien más tiempo después lo que le pasó, la gente no estaba muy contenta con lo que escuchaba Por ahora sí que el contexto de toda la historia, así que no se preocupen, yo aquí se las voy a contar Investigué un poquito y aquí les traigo como que ahora sí todo completo, pero de verdad no se van a arrepentir, este caso está, está, está raro y yo creo que pasa en más de una ocasión Así que si tuvieron una experiencia similar Me gustaría que me la dijeran en los comentarios Entonces antes de comenzar aquí les dejo mis redes sociales En este video ahora sí Había no hecho esto en todos los videos En este video sí va a haber la dinámica De que va a haber una foto mía sin contexto Escondida a lo largo del video Quien la capte Le tomo un screenshot porque parece así como un flashazo Entonces quien la capte le tomé un screenshot y me la mandé por Instagram, por un DM en Instagram. Las primeras 20 personas que me la envíen, yo les voy a mandar un audio con un saludito para ustedes, ¿ok? A las 20 primeras personas que capten la foto y me la manden por Instagram, así que muy al pendiente. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificación para que cada que yo suba video, que es cuatro veces a la semana, pues YouTube te notifique y tú puedas venir a verlo y no te pierdas ninguno de estos videos creepy, paranormales, extraños y demás. Ahora sí, y vámonos directo con este videito Ok, así que yo me encontraba en las redes del internet eh, No importa cuando vean esto, eso siempre estoy haciendo Entonces yo me encontraba ahí navegando en internet Y de repente me encontré una historia de un chico que contaba una experiencia extraña que le pasó mientras trabajaba eh, de repartidor en Rappi. Pero, qué, ¿qué fue lo que le pasó? Yo les voy a dar como un resumen de su historia. Su historia no está como que larguísima. Si ya quieren ir a ver, pues ahí les voy a dejar su perfil para que vayan a ver si quieren como que escucharla del completo. Lo que nos cuenta es que un día que se encontraba justamente repartiendo, dijo, ah, pues un viaje más, o sea, pues ya... Ya ahora bueno, así como para salirme de la aplicación y demás Y que yo no sabía, pero que en la aplicación te aparece así como que Pues los pedidos que hay y tú decides tomar el que sea que esté por ahí cerca de donde andes El caso es que salía uno, así relativamente cerca de donde estaba Y lo que pedían era un cupcake, nada más Y pues dijo así como de que, ah pues está súper sencillo Súper rápido, pues déjame y lo entrego, o sea no me quita nada Pues ya el último viaje, órale va Entonces ya le puso aceptar, todo el, fui por el cupcake y ya se puso en camino Porque pues obviamente te manda a, pues, a Google Maps Y tú vas siguiendo el mapa Y pues ya te manda a la dirección de quien lo pidió Entonces él iba <ríe> ya muy encaminado Cuando su celular como que tuvo un fallo Así como que parpadeó O sea, algo súper leve No crean que algo que le llamó a él mucho la atención Y la ubicación como que cambió un poco Entonces él dijo así de que Ah, pues a lo mejor fue una falla O sea, no sé No sé pues estas cosas pasan, ¿no? O sea, la tecnología a veces se equivoca y pues bueno Entonces dijo, ah, ok, pero se fijó y la dirección ahora estaba más lejos que de donde él recordaba que era Recuerden que él decía que estaba relativamente cerca Entonces pues ya se dispuso, dijo, no, pues ya lo llevo, o sea, pues ya ni modo Pues ya, ahí va, cuando acordó, pues ya iban en la carretera manejando y pues sí estaba lejos Entonces él así de que... Ya, o sea, se arrepintió totalmente Pero dijo, bueno, ya estoy más cerca de llegar a donde lo tengo que entregar Que de regresarme, pues ya déjalo llevo Dice que total, el mapa ya le marcó una vuelta Él da la vuelta Y dice que en Yucatán hay muchas como entradas de este estilo Ustedes que van a estar viendo por aquí Y que pasó por una Entonces pues la verdad es que no se le hizo raro Porque pues era normal encontrar estas estructuras ahí Entonces pues que él pasa Llega al lugar Y pues que él pensó sinceramente que era una boda O sea, porque pues era una hacienda Iluminada con antorchas, había caballitos Y todo, pues La hacienda en súper buen estado, que sí no veía a nadie Pero pues dijo, pues, quién sabe O sea, a lo mejor alguien en la boda se le antojó Un cupcake y lo pidió, y pues ya Estuvo un rato tocando Y pues al no ver a nadie, la verdad, se le hizo Sospechoso y que dijo, no, o sea No, no me voy a arriesgar a que Me... ya saben roben o lo que sea, nada más por un cupcake, pues ya de retache, o sea, ahora sí que se subió a su coche y se regresó. Entonces ya que iba de, de regreso, su celular de nuevo volvió como a vibrar, así como que a cambiar, y el mapa ahora sí le mostraba que estaba súper lejos de donde debió de haber entregado el cupcake, no de donde venía. Bueno, total, llega con la persona, se lo entrega, le dice, ay, discúlpame, es que mi celular falló, y pues me mandó a otra ubicación súper rara y súper lejos y por eso me tardó un montón, y la persona de que no, no te preocupes, a mí también se me hizo súper raro que tardaras tanto porque pues estabas bien cerca, no, pues sí, discúlpame, y total, ahí quedó o sea, él no se le hizo raro, él se quedó con que fue una boda, y ya pero pues que nadie se lo recibió, o quién sabe, o sea, ya no supo meses después, contrata gente que vaya ahí a su casa a, a ayudarle a arreglar unas cosas, unos carpinteros y estaban contando cosas de fantasmas en lo que trabajaba ¿no? Entonces le dice su hermano a él de que cuéntale de lo que te pasó cuando, cuando trabajabas con Rappi. Él les cuenta y cuando les acaba de contar, ellos así de... O sea, así como que se quedaron sacadísimos de onda. O sea, como que no les gustó la anécdota. Y que le dijeron, oye, ¿por dónde era? O sea, ¿por dónde andabas? Y les dijo que por cholul, más o menos. Entonces si tú pones a investigar si tú pones en Google Cholul o haciendas en Cholul hay una leyenda de una hacienda embrujada en Cholul eh, que es muy muy famosa por allá por, por Mérida entonces obviamente yo me puse a buscar las imágenes de la hacienda y a pesar de que él en su historia dice que la hacienda estaba totalmente en, pues sí en buen estado iluminada con antorchas los caballos y todo por ahí Actualmente está así, derrumbada, obviamente súper, súper, súper este, pues, tirada, ya saben de que cayéndose, eh, o sea, de hecho, dicen que justo ahorita se encuentra cerrada, o sea, como clausurada, porque muchas personas se metían a realizar como... Rituales de brujería y cosas más pesadas. O sea, como grupos satánicos entraban ahí y demás. Y es por eso que clausuraron totalmente. O sea, la entrada a, a estos lugares. O sea, como que acercársele, ya ni puedes por esa misma situación. Pero vean, o sea, está totalmente arrumbada. Ahora, hay un montón de um, leyendas alrededor de lo que es esta, esta casa embrujada. Bueno, más bien esta hacienda, ¿verdad? Es como, como una. Pues una casona, más bien. Primero que nada, se dice que el dueño del lugar era pues una persona muy déspota y que trataba muy mal a sus trabajadores, que o sea que los golpeaba, los empujaba y así. Y que incluso cuando era día de pagarles, no les daba así de que a ver, vénganse, aquí está tu dinerito, sino que se subía al techo y les aventaba los billetes desde arriba, haciendo esto como para humillarlos, así de que ay y todavía tengo que recoger mi paga del suelo o, o brincar para cacharlo o cosas así. O sea, era una persona muy mala Entonces, un día los trabajadores estaban hartos de él Lo que hicieron fue pues reunirse todos, hacer un boicot y pues ir a matarlo Con un machete le dieron cuello Y cuando pues ya vieron que ya estaba muerto le, Lo trataron de despojar de todas sus pertenencias, de todo lo que traía Y justo cuando estaban como que moviéndole la ropa Según, ¿verdad? O sea, dicen que era tan tan malo que cuando le quisieron como mover la ropa Vieron que traía como una cola de diablo ¿Ok? O sea, no sé si lo hacen así como de que era tan tan malo que traía hasta una cola de diablo, pero era una persona muy despota y muy mala con su gente. Entonces todos salen huyendo del lugar y por eso el lugar queda como súper pues poseído, ¿verdad? Porque incluso dice que las personas que se acercan se siente el ambiente muy feo que proviene de ahí, que pasan sombras... Por, lo, pues sí, por la casona esta por la hacienda Y que además se siente frío Cuando aquí en este lugar En Yucatán, pues hace muchísimo calor Entonces, una de las leyendas Por las cuales dice que está embrujada esta hacienda Es esta que les acabo de contar Otra es que había eh, dos trabajadores De la hacienda que ya estaban por casarse Entonces había un capataz que era otro Trabajador de la hacienda, porque así se acostumbraba Antes, en la hacienda había muchos Muchos trabajadores y algunos vivían alrededor De la misma hacienda Entonces eh, pues un capataz abusó de la novia y el novio al enterarse lo que hizo pues fue también a darle cuello al capataz. Pero el novio no podía con la culpa y pues también se quitó la vida, ¿verdad? Pero los padres del novio eran brujos, obviamente esto no les gustó y pues le echan como una maldición a la hacienda y es por eso que también... Hay tanta mala vibra por todo esto. Dice inclusive que alrededor se escuchan muchos ruidos toda la noche cuando fíjense y está como que totalmente abandonado. Y que de tantos rituales que se hicieron, tanto satánicos como de brujería y demás ahí, se cree que es, esta casona es una puerta al infierno. Entonces, pues, ¿qué creen ustedes que haya pasado con este, con este chavo? O sea, si ¿sí estuvo como en otra dimensión unos minutos o lo quisieron engañar para que él fuera para allá... No sé, díganme en los comentarios y si les ha pasado algo parecido Ok, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues cuéntenme si, si algo parecido así de que ustedes digan No, es que algo a mí me pasó Yo lo único raro que puedo decir que me acuerdo y que no le hallo explicación Fue una vez que me acuerdo que me levanté Sonó mi despertador y antes yo cuando era niña pues tenía los de antes que era así como grandote y tenía los numeritos y le podías poner el radio y demás Entonces yo me levanté y en lo que me estaba poniendo los, los calcetines me acuerdo que volteé a ver qué hora era y vi que los minutos pasaron así en friega Y yo así de que qué, qué, qué, por qué se hizo tan tarde rápidamente, o sea, pero yo los estaba viendo, no me estaba quedando dormida ni nada Eso fue lo único que, que yo digo, ok, o sea, como que por pero fuera de ahí nada los quiero mucho nos vemos al siguiente y pues espero que les haya gustado muchos besitos me dijo contenta por el frío out